¿Cómo andan? ¿Yo bien? Y pues en este video estamos acá con el Fernández Con Joaquín Fernández, saluda ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! <ríe> y pues hola. bueno, en este video Lo que vamos a, a jugar va a ser El mapa de, del Magma Runner Que básicamente es el, La carrera del Magma Y pues se preguntan de qué se trata este mapa Lo que tenemos que hacer es Empezar desde arriba Desde esa torre Y llegar hasta abajo Sin que el Magma no toque, o sea, es que es como... Que la lava no te toque, es como, es como que la lava no te toque, pero tienes que ir corriendo hacia abajo, llegar hasta ahí y ganas. Bueno, antes Bien. de empezar la, antes de empezar el, el video, quería decirles algo. Antes de empezar con este video, quería decirles que si se pueden suscribir al canal de Fox Time Gamer, que es un amigo que me hizo la foto de mi canal de YouTube. Y pues nada, eso quería decirles. Solamente que si pueden suscribirse a su canal, que hace videos de anime, de fando y sí, de todo eso, reaccionando creo. Y pues eh, yo lo dejo con el video ya. <ríe> Suscríbanse al canal de Fox Time Gamer y apóyenlo con todo su apoyo, por favor. El creador de este mapa es Rogue Baron, si no mal creo. Y pues el link de este mapa para que lo quieran jugar con sus amigos eh, estará abajo en la descripción. Que pueden jugar con sus amigos y disfrutarlo y pues bueno sin nada más que decir gente que comencemos con el video vamos comencemos no dale dale, dale dale dale dale bueno gente empezamos la partida y ojalá que ganemos y que sea un GG obviamente corre corre corre no no no no no no me vas a matar pete ¡Voy más rápido! ¿A qué le decís voy más rápido? Jefe? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias por ese empujón! ¡Ay! ¡Ay! No, porque estaba. No, tiene manco. corre, corre, guacho, corre, guachín. No voy a perder la lava. Ahí abajo es donde está la licencia de la lava, gente. Ok, gente, si no estoy comentando mucho es porque. porque estoy concentrado con el Fernández. ¡No! ¡Es que siempre! ¡Es que yo no! ¡Ah! ¡No! Mira, mira, mira esto. ¡Mira esto! ¡Mira esto, guacho. ¡Mira esto! Mira esto! <ríe> <ríe> no. Voy más rápido! Dale, ahora que mamá rápido No, por allá, por ahí Te tire Corre, no No, no, por ahí no, eh, no, no No, no No No No Esto las pociones pero me las tiro, ¿eh? Loco, tengo la sensibilidad muy baja y estoy moviendo el teclado nivel diosa, ¿eh? Mover el teclado. Uy, pero qué pasa? No, guacho, quedándose, se me redujo ¿Con qué necesidad, amigo? ¿Con qué necesidad? ¡Ay! ¡Un magma! ¡Un magma! va más lento va más lento me lo la... ¿no? mi mismo, loco dale a quién le das guacho a quién le das a quién le das a quien le, corre. le das, a quién le das bueno, esta partida tampoco a quién a a quien le das a a que a quien le comentando. Oh. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Porque el magma no, ahí está Porque No que el magma me agarre ¡Yo sigo vivo! ¡Yo sigo vivo! ¿Me ves? ¿Puedes despertarme? ¡Sí, sí, loco! <ríe> ¡No, loco! ¡Te vas a la de, de rompió el No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. está no, no. modo normal. Pues ahora no, no, what ¿What? cuenta magma maldito eso de ahí que me pegó. Ah, no me lo di a mí mismo. <risa> ¿Con qué necesidad, ¿eh? ¿Con qué necesidad? Dale amigo. <risa> no, ¿por qué te salen 5000 de coso? Porque no sabemos que las uso, tú no las usas. Y yo, yo, ploma y me la tiré a mí mismo, ¿por qué? Porque soy gil. <risa> Oh, ocho, mira, mira que me va primero. <ríe> Uy, dale. No. Gracias, bro, a meterme por aquí. Oche, estoy rompiendo el teclado. Nada. No, no me afecta Oye. guacho, no, no me afecta, eso no me afecta Uy, eso no me afecta Oye. Eso no, no. Eso me afecta, eso no me afecta Vamos a cagar, vamos a cagar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale. Personaje de Minecraft, por favor, corre con todo lo que puedas Con todas, con todas tus ansias No, lo que me quedo adelante Tengo la mano para arriba mío guacho ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya. Corre, corre, corre, corre, corre. ¡Ay, ay, ay! ¡No, loco! No! Me salvé por los pelos. ¡Na, ¡Jajajajaja! No! <risas> Se despejaba. <me> <risas> y... ¡No amigo! Me diste una de velocidad, a ¿vale, Bariloni. No, vale, para, mí, para mí es mejor que ganemos los dos. No, me gusta estar solito. ¡No! Pero es que eh, tengo la mano súper cansada. Porque tengo que ir todo el rato haciendo así. Entonces como que me cansa. Corre. No, creo que de esta salimos rompiendo el teclado. ¿eh? <ríe> Ay, magna maldito. <ríe> ¿Ahora no. en qué nivel la pusiste en normal? Ah vale <ríe> ¡NO! Na, loco! ¡Corre! Bueno, me la tiré a, a, a ti también Se Dice que no hagamos no, nada no, con ese. ¡No, nah, bro! Me detrás de a la hobby no Lo No, eso se hizo para. el palo se hizo para tirarse. No, ¿cómo se juega?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 soy no, repente le voy muy lento voy muy lento, Chaval <tose> No, está arriba mío, no, está arriba mío, no, está arriba mío, no, está arriba mío, está arriba mío, está arriba mío, y debo correr como el maldito puta que soy, querido. no, no, la no, no, no, no, no, y bueno gente, acá hemos terminado las partidas Y esperemos que, se haya, que les haya gustado el video Que se las hayan pasado bien Y pues sin nada más que decir Nosotros nos vemos ¡Adiós! No.